Hola, ¿qué tal? del canal, aquí de para ustedes. Estamos en rollo con Alex y Rabito, hola, chicos. ¿Qué hola, qué oh. Hola, panita, ¿cómo están, bros? Estamos Logo, blog, bro Estamos listos, ready para lo que se venga. Estamos listos, ¿sabes por aquí? ¿Sabes por aquí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser ¿Para los mejores constructores y arquitectos de bunkers anti oh. Es verdad, chicos. Lo he traído hoy en en un construcción versus monstruo Tenemos que construir para sobrevivir A unos monstruos aleatorios que van a salir Y ya quedan solo 27 segundos Vamos a, ¡Oh! a apresurarnos Vamos a subir lo que podamos Oigan, no. oigan, ¿creen que los monstruos sepan saltar? Y si hacemos simplemente un par arriba, mira así Es verdad, hagamos un par arriba por el momento Hagamos un par arriba por el momento Y ya luego lo, lo mejoramos, ¿va? Vamos, los par, no par, par arriba, Los, los monstruos eran alpinistas ah, Claro, a ver, a ver Aunque, aunque también puede Tocar monstruos como también desastres naturales Y hay tsunamis también Espera, espera, espera, desastres naturales ¿Qué? No que su mami? Mira, ahí viene uno, ahí vienen unos monstruos Se llaman Joe toys a ver, a ver, tenga mucho cuidado Ah, aquí ya ¿Tu no madre. alcanza, bro Amigo, pero, pero, pero, pero Tienen rabia, mira como persiguen a ese jugador Hola. A la madre, a la madre, ¿seguro que no saben saltar? ¡Ah, ¡No, corre, corre, corre! ¡Ya me voy! No, ¡Ya ya me voy, no, ya me voy! No, Ay, ay, uy, uy, ay, ay, ay, te lo regalo, ¿eh? Yo no lo quiero Ok chicos, yo vieron lo que nos pueden hacer esos monstruos, así que pues empecemos a construir Vamos a ver, empecemos loco, loco, loco, a hacer murallas Es verdad, yo con, ¿Vos las, muy verdes, verdes? Yo con las murallas Murallas no, no, no, verdes con mi color Murallas azules ese es mejor color No bro, murallas de piedra Esas son epicardas Bueno, pero bueno, no como sea, sea Pero hagan, hagan construcción rápido Que viene esa, esa gente loco Ya vienen, ya vienen. vienen no, ya rápido, vienen, rápido, rápido, ah, rápido, subiendo. rápido. Yo yo me voy a Cierra subiendo. esto. No no no no, no, no, no, no, no, no, no, no, Se escucharon sus risas. Rápido, rápido, rápido, rápido. Corre, corre, corre, corre, escalera. ¡Corre, ah, escalera! ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! qué es eso, no, <risa crackle dizegue> no, ¡No, no, no, qué es eso! ¡Son puesto, ¡Son ¡Corre, ¡No! ¡Me tienen, me alcanzaron! ¡Ay, no, no, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! A ver, no me están ¡Ah! haciendo nada de daño, eh, la verdad ¿What? Soy súper tranquilo <risa> Bueno, son un poco viscos, no te pueden pegar ¡Pero amigo! ¡Hay uno que me está jalando las patas! ¡Ay, no, ¡Oh, ahora pero, sí me perro! están quitando vida! ¡Ayúdame! ¡Bro, me está siguiendo 50 mil! ¡Sálvate SOS, SOS! ¡Ayuda, ayuda, Ay, ayuda, no, ayuda! ¡Ay, no, por Dios! No, no, no. Ok, chicos, ya, ya tenemos que levantar más la muralla Pero tengo una idea Bro, bro y si construimos y si hacemos aquí escaleras super altas y arriba hacemos como una base también ¡Oh! ¡Eso yeah, estaría yeah, guapo! Yeah. Vale, vale. Lo que tenemos que construir la base lo, lo suficientemente resistente para los ataques de desastres naturales Y lo suficientemente segura para sobrevivir a los monstruos Pensar correcto es lo que hago Exactamente, exactamente, vale, vale Yo voy haciendo la escalera para arriba y ustedes vayan rellenando la muralla Chicos, tengan cuidado que vienen a Mongus! ¿Qué? ¡Miren los impostores! No, no, no, no, no, Miren no, no, abrir roja, Yo roja. que no, no, no, no sé, pero tengan cuidado, tengan cuidado. No, son no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ni siquiera... no, no, no, no, no, no, no, no, no, nada seguros, no, no, no, no, Míralo, aquí está afuera y no nos hace daño, eh. No nos hace daño. Mira con sus ojos de impostor, loco, qué miedo. Vale, bro, esta es la zona. Esta es la zona para, para protección. Ok, voy a rellenar la T. Voy a ponerle un sillón súper gigante, pues para que nos sentemos a ver TV y todo oh, eso. Oh, what mientras, the fuck. ¿Está haciendo un penthouse? Claro, mientras vemos el mundo arder, estamos aquí de chill, sentaditos. Y Me voy a bien. cagar en todo como los enemigos ¡No! se. Maten. ¡What the fuck? ¿Qué? ¡Me saltó ¿Qué encima! Miedo? ¿Qué fue ¿Qué eso? Fue? ¿What the fuck? Loco te dije que no subestimaras a los chiquitos. Vale, chicos, no, te, no tengo ni la menor idea cómo saltaron tan alto. Pero bueno, debo de ponerle techo también a esto. Viene, vienen Acá, de nuevo mayor, las vamos. marionetas. Tengo cuidado, esas sí saltan. En serio, no fastidieno, no fastidieno. Ya aquí abajo. ¡Ah! Ayúdame, ¡Ay, a ¡Rabito! El ¡Cuidado, rabito! Álbreme las puntas del pegado. Vale, el muro! vale. Oh chicos, chicos, chicos, chicos, chicos, en la, en la, aquí Hola. se pueden comprar armas, podemos comprar armas. Mira, ¡Pudimos gastar uh, esto y con ¿En esto, ¿en esto serio? podemos, claro, hoy con eso podemos derrotarlos. Los monstruos. Espérate, amigo. Vamos, ¿tienes, Tienes una metralleta. No, a... me caí. Desgracias, sí Pero sobreviví Hola chicos, qué guapo sacando esto Ya tenemos aquí bastante, bastante Paredes bonitas y de un color precioso Que es el que me encanta a mí a ver acá Amigo, porque todo es verde Porque es mi color y yo ordeno aquí A ver acá arriba ¿qué? Mis ojos Quiero algo de tanto verde A ver bro, a ver bro ¿qué, ¿Quién está aquí arriba, Rabito? A ver sí, ah, soy yo, soy yo? oh, Mira, hay que poner lamparitas aquí y, Sí, sí, para oh, las lamparitas claro, una, Mira, mira, hay una camita Para dormir los tres juntitos, ¿no? Claro, claro es, Esta base ya tiene mejor pinta Claro, mira, mira Qué guapo está esto, oh por Dios Ok, tenemos que decorar abajito Y ya, ya estaríamos súper <risa> ¡Oh, ¡Chicos, miren afuera! ¿De qué the ¡Gigantes! ¡Siren ¿Por Bueno, vale. te están invadiendo. Sus patas están dentro de mi casa, fuera <risa> de <ahí>, mi casa. Bro, <risa> sí, las patas, loco. No las huelas. que huele horrible! ¡No! ¡Es tóxico! Con esto comprobamos que somos monstruos gigantescos. Como un uh. Siren Kit. ¿eh? No, pero no somos antipatas, amigo. Necesitamos ambientadores. ¡Guácala! <risa> y varios, porque huelen muy feo. Es no te acerques tanto a <risa> las patas, que te dan patadas. Verdad, verdad. A ver, vamos a, a, ver, vamos a acabar de decorar esto aquí abajito. Vamos a poner aquí una salita, toda bonita. ¡Eh, palos, <risa> vengan arriba, vengan arriba, vengan arriba! a ver, a ver, a ver. A ver. Vamos por aquí por uh. la escalera. Alguien dañó la escalera, ¿eh? Vuelta arreglando. Ah, perdón. A <risa> no soy bueno siendo ingeniero de medio tiempo. ¡Oh! <risa> Un jacuzzi Yacuzzi en el aire libre Amigo, pero ¿cómo un jacuzzi Evitará que nos maten los monstruos? Papu, no que... lo sé, mi pana, pero estaremos Relajadísimos aquí claro, arriba Mira, mira, vamos a poner comita, papu vamos a Uy, con el Está pollo. buenísimo un frito, papu. ¿Es en serio? Yo sí, sí. me voy a seguir haciendo la base Que se vienen enemigos más poderosos Es verdad, es verdad, te mucho cuidado que también hay desastres naturales Uy, ¿qué son esos monstruos? Son unos aliens, eh por eso Alien está muy chiquito, ¿no? Llegan de nosotros Ah, no pasa no, nada con... no Lo mismo dijiste, no, no, no. los Among Us Y mira cómo terminamos Es verdad, los Among Us eh, me, me alcanzaron y, y todavía sí me sigo preguntando ¿Cómo? <risa> modo. Chiquitos ver. pero picosos, amigo Es verdad, es verdad A ver, paisaje ¡Oh, tenemos oh, sí oh. alienígena hasta afuera! ¡Oh, madre! ¡No, pisita! ¡Hola! ¡Hola, bro! ¿Tú sabes hablar de Alien? Eh... No, bro No, no yo me di la película de E.T. pero no, no le sé ¡FUERA DE MI CASA! okay a ver, yo creo que son amistosos, vienen y son de paz no no eh no no, ¡No, no vienen, no, vienen no, son no, de ¡No vienen de paz! cuidado chicos! ¡Mira Lessi! no ¡Loco, loco, loaaay! ¡Los vende, no los vende, los vende! ¡Corre, corre, corre! ¡Loco, loco! ¡What?! ¡Es verdad! Tengo, tengo aquí, tengo pistola ¡Va a destruirlo, va a destruirlo! ¡A ver, a ver papus! ¡No se me acerquen a la casa! Mira, mira, ¡No! pollo no. de arriba! pollo de arriba! ¡Loco, me tienen atrapado en el primer piso! ¡Me te pisoteando bro la cabeza! ¡Rabito, protégeme! ¡Rabito! ¡Te protejo mi planeta! ¡Rabito, no! ¡Amigo! Bro. ¡Ayúdame! ¡Me enterraron! ¡Soy prisionero de esta casa! ¡Panita! ¡Sal de ahí, bro! ¡Que te cerró! Ay, ay, gracias, gracias, gracias, gracias, loco Me habían encerrado los bendis, me querían guardar para después Era su bocadillo What the fuck, loco, Qué bien que tienes orejas larga Y te puedo ver, eh Sí, sí, sí. Yo, sí, creo, sí, yo sí. creo que ya estaría muy bien Nuestro bunker, pues nada más subimos Y ya no nos puede alcanzar Lo que sí okay. que tenemos que hacer ahora es comprar La arma machetada La arma machetada es A ver, hay una bazooka, loco, un laza cohetes Necesitamos ese, eh Necesitamos alcanzar Qué violencia, mar, loco, ¿no? dale Amigo, los monstruos no van a tener oportunidad contra esas armas Es verdad, es verdad, tenemos que subir bastante para tener esas armas y ser Y ser inmortales Ah, no Y ser inmunes a ellos papu Dale, dale A ver, vienen CSP ¿Qué son esos? Ah, vale, ok Ni idea ideas son los mamados ¡Ten me va a ¡No cuidado! no cuidado! ¡Ah! ¡Sube, pero no, ¿Por qué no subes al peghout? Porque Roja yo estoy no. protegiendo la base, estoy creando las murallas, fuera. ¡Fuera! ¡Me van que, ya... ¡Ah! <risa> es que ir acá arriba! Ya tenemos tremenda base que, que, que solamente subimos y ya nadie nos alcanza, bro. No puede ser. Ah, ¿Por qué no avisan? Pero que si sí lo avisé, bro. Joder. Vale, chicos, ahora sí. Ya por fin tengo el lanzacuete. Mira, mira, mira, ¿No? mira, mira. Bro. amigo, tienes el arma más poderoso. What the Ahora fuck? sí, un papu. arma nuclear. Dispara Te, ¿Te puedes disparar a ti? los monstruos. No. No. no, no. A mí no. Ah, no. Son, son inmunes, son inmunes ustedes a, a, a esto, ¿eh? Así que ah, ahí. claro, porque eso es una bazooka para feos. Es verdad. Vale, vale, vale. Voy a esperar a que vengan los, los monstruos y le voy a tirar tremendo misilazo y verás cómo no nos va a poder. Rabito, ¿qué es eso? Es una pistola que me encontré por ahí, mira. ¡Qué pistola. pedo! Una pistola que se pide. ¿Cuántas armas? ¿Te, ¿te acuerdas de los alienígenas? Pues me regalaron esto. Ah, bro, si venían a ir de paz, tenía razón. Oh, ¡Qué hombre. desgraciado! A mí me ¡No, una qué golpita. es eso! ¡Mira, monstruo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo What? lo derrota! ¡Mira, mira! ¡Le tiro un cohetazo! Bueno, la verdad que no le hice nada a mi pana. Pero espérate. ¿Qué? Nada más se recarga y ya está. Y me bajó. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, recarga, recarga, recarga! ¡A punto! Disparo. ¡Y disparo! ¡Ahí está! ¡No, papá! ¡Porque está super potente! está super OP, bro! ¡Los pulverizaste! Exactamente, bro, tenemos tremendo bunker, tenemos mansión con, con diacos y arriba y todo y ya somos claro. impenetrables. Y Literalmente son... mira los bunkers que están a nuestro alrededor, no sé cómo. Que... No no ¡Oh la madre! ¡Corran, corran, corran! A, ver, a ver. Acaba con estos que me persiguen. A ver, no, ¡vete! ¡Ah! Rabito, Rabito, qué pleco. ¡Corre! ¿Dónde está tu arma invencible cuando la necesitas? No, papu, yo creo que ya nos coronamos como los reyes de este lugar, bro. Es que mira eso. Mira eso. Una casa full blanca sin nada. Esto morado. Y nosotros, mira nuestra casota. Un montón esas de casas. en decadencia. Nosotros con nuestra arquitectura moderna derrotamos a todo el server. Y bueno, rayitas, espero que les haya gustado muchísimo el video. Si les encantó este burger, dejen su like. Y bueno, y pues nada. ¡Somos los más invencibles, papu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo!